Buenas noches, siendo hoy 24 de junio, la resistencia de Apocalipso le queremos informar a la comunidad que para el domingo 27 de junio estaremos realizando un evento cultural en despedida de la Asamblea Permanente de Bloqueos. Siendo conscientes de que estamos perjudicando la movilidad del oriente, queremos aclarar que lo hacemos por voluntad propia y pensando en todos. No buscamos beneficio, buscamos es acabar con tanta corrupción política que está terminando con nosotros. También queremos aclarar que nosotros seguiremos en la Asamblea Pacífica, Resistencia, buscando la manera de reorganizar y ayudar a la comunidad sin afectar. Les pedimos de corazón mil disculpas por los daños causados y les agradecemos a cada persona que nos apoyó y estuvieron con nosotros. El pueblo no se cansa, la resistencia sigue, somos la mayoría, ¡viva el paro!